Bienvenidos a otro vídeo de mi canal, soy Xavi Luque. Si os está gustando el contenido del canal No olvidéis de suscribiros en la parte de abajo Donde la descripción O en el link que os dejo arriba Y vamos directamente con Montenegro En el festival de Eurovisión Desde su debut en 2007 Hasta, hasta la fecha Vamos a, a ver qué nos trae Montenegro Aquí fue su debut No fue tan bueno como El de Serbia y bueno, no, no era de mi gusto, sinceramente. Esta canción me gustaba mucho. Bueno, wow, esto fue una injusticia mmm, de gran categoría. Buenísima. Andrea. Vuelve. Bueno, el Rodolfo Chiquiri 4 de Montenegro. canción favorita mi canción favorita de Montenegro sin duda que hace que esto no estaba en la final en el top 10 cambio radical pero es que, me, como os he dicho en el vídeo de Serbia, me encantan los sonidos balcánicos y esta canción no podía ser menos me encanta ¡Temazo! vaya tema buenísimo Adiós, se dice, es goodbye en inglés, igual, y castellano, en castellano es adiós. Adiós, adiós. No, no me gusta especialmente el 2016, hay que decirlo todo. Se va a <ríe> épico. Falló un poco en el directo, pero la canción a mí me gustaba mucho. Bueno, en 2018 me gustaba mucho la canción. No me gustó luego la puesta en escena, no sé. Bueno, en 2019 <ríe> estaba con esta canción en, en lo en, en la cabeza. Eh, ellos cantan muy bien toda la canción, no era una competición. Y bueno... Una injusticia muy grande que Montenegro no estuviera hasta en la final, me parecía. Wow. Bueno, hasta aquí Montenegro. Como ya os he dicho, me encanta cuando traen música de, de, de su folclore, pero en especial me gustó Wasi con Nina Sisich, eh, <risa> no sé cómo se pronuncia, y la canción Granca Bueno, fue una pasada eh, de lo más injusto que he visto en el festival, que no pasara la final, que no estuviera arriba en la tabla. O sea, la mezcla era brutal, dubstep con hip hop, ya te digo, para mí, de las mejores entradas que ha tenido Montenegro, por no decir la mejor. Y bueno, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, si es así, espero que le deis like y no os olvidéis de suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.